Los residentes en el ensanche Olimpia, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, se quejan por las condiciones que presentan las calles de ese sector. Hacen un llamado a las autoridades competentes para que resuelvan la problemática. No, esto, esto está caótico, aquí esto está intransitable, esto está malo. Todas esas calles están con problemas porque están destruidas, hay muchos hoyos y está malo esto. No, ya nosotros estamos cansados de laico, que está, está toda de porque no, no ayudan a nada, esto está todo dañado, mire con cosas, no, nada, por el ni agua, ni calle, ni nada. Ay, veces la recogen la basura, pero tampoco. Sí, dan a la basura también. Ntn, su noticiero regional, Robinson Polanco.